Es por ti que empieza un nuevo día Hay ángeles, entre nosotros. Ay, ángeles entre nosotros La incoherencia que también se da a, en, to, en todo nivel Yo digo una cosa y hago otra Y eso claramente tampoco es saludable Y otra cosa importante al respecto del habla Estamos súper acostumbrados a tratarnos mal A no ser amables a, a decir las cosas eh, de forma como que no importara porque, porque es un juego, porque es una broma Y la verdad es que tanto eh, todos los cuerpos de los infantes Y nuestros cuerpos perciben todo eso Percibimos aquellas cosas que nos decimos Muchas veces nos decimos que es de broma O le decimos al otro que es de broma Pero yo también siento que en estos momentos Está súper bueno como caer en cuenta eh, de qué cosas realmente queremos crear y qué queremos aportar, tanto para nosotros como para el otro. Porque también eh, esto que, que hablas de ser coherente eh, nos invita también a poder mantenernos en el centro, porque tampoco tengo que estarme acordando de sandeces que inventé. O, o, o que quise decir para demostrar algo que en verdad no era entonces debo recordarlo además de todo lo que debo vivenciar entonces ser coherente también nos permite estar en este, en este centro de quién soy yo y, y tener clara conciencia de aquello entonces eh, va por ahí bueno mis queridas le agradezco mucho que, que que hayan participado de este zoom, mi querida profesora, que la extraño tanto. No. Es por ti que empieza un nuevo día.